Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas temporadas, eventos y mucho más, así que comenzamos. En nuestra primera noticia hablemos del primer especial de Adventure Time Distant Lands, el cual se estrenó el pasado 25 de junio. Allí Seguimos a Bimo, Olive y g 4 llegando a un nuevo planeta donde intentarán ayudar a un extraterrestre que está intentando recuperar a sus bebés. Sin embargo, al final todo parece ser una trampa cuando el extraterrestre confiesa que está planeando comérselos. Por el momento, el episodio solo está disponible de manera oficial para HBO Max. Pero si deseas verlo gratuito, la página de Harp Café ya publicó el episodio subtitulado Al Español. Continuando con las noticias, hace algún tiempo les hablaba sobre esta nueva película animada de Netflix, Más Allá de la Luna, creada y dirigida por Glyn Keenan. Y es que recientemente finalmente se reveló el tráiler oficial de esta nueva cinta, que combina tintes clásicos de Disney con influencias de Estudios Ghibli. Por si no lo conoces, Glyn Kinney es un reconocido animador, autor e ilustrador y director estadounidense que trabajó durante años en Walt Disney Animations. Él se encargó de animar a reconocidos personajes de películas animadas como Ariel, La Bestia, Aladdin, Pocahontas, Tarzan, Rapunzel, entre otros. Por ahora no hay una fecha de estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré al tanto. El Pixel Ali de Atún 2020 se está preparando con todo para su próxima edición, que se realizará en el mes de junio de manera online. Recientemente, la cuenta oficial de Twitter compartió todos los detalles de este increíble festival mexicano, que presenta todos los nuevos proyectos animados de Latinoamérica. Por si no conoces este festival, de todas las actividades de PixelAlt y de Atun 2020, también se desarrolla un Bootcamp, en el cual se seleccionan proyectos audiovisuales de todo el mundo para luego ser desarrollados y comercializados a nivel internacional. En esta edición se han seleccionado 30 proyectos de diversos países, una gran cantidad en comparación a años anteriores según la organización, debido a la gran calidad de proyectos enviados. Entre algunos de los proyectos enviados tenemos The Incredible Journeys of Mambo and Dooming de Ciudad de México, Think Twice nuevamente de Ciudad de México, Beyond de Witching Hour de San Luis Potosí, México, Belly Village de Austin Monterrey, Imstock de Chihuahua, Veracruz, México, entre otros. Si deseas ver todos los proyectos postulantes, te dejaré el enlace en la descripción. Volviendo a la plataforma de HBO Max, recientemente se anunció lo que sería la segunda temporada de Summer Camp Island, serie que al igual que Infinity Train, pasó a ser contenido exclusivo de la plataforma. Estos nuevos episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma así como su primera temporada. Volviendo al mundo de Netflix, recientemente se han dado a conocer más detalles acerca de la nueva serie animada de Cuphead llamada The Cuphead Show. Todo esto se dio a conocer en el marco del festival Annecy 2020 el cual se realizó este año de manera online. En dicho anuncio se dieron a conocer nuevos bocetos, detalles acerca del desarrollo de los personajes y el proceso de animación, así como su primer póster promocional. De momento no se posee una fecha oficial para su estreno, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Para continuar, tenemos nueva información acerca del spin-off de Daria. El anuncio fue realizado por MTV Studios para The Hollywood Reporter y en él se dio a conocer que la serie será protagonizada por Judy Landon, una de las amigas de Daria de Landau High School. Según se sabe, la historia seguirá a Jodie como un estudiante de universidad que está a punto de graduarse y comienza a vivir las dificultades típicas de la vida adulta, pero visto desde la perspectiva de la generación Z. Esta nueva animación verá su estreno a través de Comedy Central. Recientemente se dio a conocer que la cadena de televisión se encuentra trabajando en una nueva serie de Vives and Butthead. La misma será escrita y producida por el dos veces ganador al premio Emmy, Mike Jude. ¿De qué tratará esta nueva serie? De momento, lo único que sabemos es que Vives and Butthead serán traídos a las puertas de la generación Z sin dejar a un lado los elementos que los hicieron los personajes icónicos de la generación X que son. Por lo que el show apostará por atraer la atención de los viejos fanáticos y captar un nuevo público. Esto a través de su particular forma de tratar los temas de la actualidad mientras cambian de canal. Entre otras noticias, Close Enough, la nueva comedia para adultos de J.J. Quintel finalmente llega a HBO Max el 9 de julio. Antes del debut, la plataforma de streaming ha presentado el tráiler oficial con algunas escenas nuevas en comparación a su anterior tráiler de TBS. Close enough, sigue a una pareja casada, su hija de 5 años y sus dos mejores amigos, todos viviendo juntos en el lado este de Los Ángeles. Y se encuentran atravesando esa etapa donde hay que hacer malabares con el trabajo, los niños y perseguir tus sueños. Todo esto mientras evitan los caracoles que viajan por el tiempo, payasos strippers y maniquís asesinos. Su vida puede no ser ideal, pero por ahora será lo suficientemente cerca. Además de esto, anteriormente el primer día del festival Annecy 2020 se reveló la intro de la serie y en exclusiva el primer episodio, por lo que puedes disfrutarlo en línea subtitulado al español mientras esperamos su estreno. Y hablando de festivales, cada vez se acercan más los premios Emmy. Y aquí te traigo los episodios animados que se encuentran en consideración para ganar dentro de su categoría. Y los nominados son Bojack Horseman con el episodio Debut from Halfway Down. Este es el penúltimo episodio de la quinta temporada y se centra en la vívida experiencia cercana a la muerte de Boyac, donde asiste a una cena y espectáculo de talentos con figuras importantes de su vida que fallecieron. Para mí, el episodio más importante de la animación para adultos actualmente. El siguiente nominado sería The Midnight Gospel, con el episodio Mouse of Silver. En este episodio final de la primera temporada, Clancy se une a su madre en un viaje emocional a través del enigmático ciclo del nacimiento, vida y muerte. Este episodio conmovedor presenta la voz de la madre de Trussell, Denny Fending, quien murió de cáncer solo tres semanas después de participar en el podcast en 2013. El último nominado sería Big Mouth, con el episodio Disclosure de the Movie the Musicam, que trata de una obra musical escolar que toca diversos temas sociales. Continuando con las noticias... Hulu ha renovado Solar Opposites para una tercera temporada con 12 episodios, curiosamente antes del estreno de la confirmada segunda temporada según Variety. Desde su lanzamiento el 8 de mayo, Hulu reveló que Solar Opposites es su estreno de comedia original más visto hasta la fecha. Solar Opposite sigue las aventuras de una familia alienígena que tras la destrucción de su planeta natal han ido a parar en un suburbio de Estados Unidos. Y ya que aquí nos encanta la animación indie, Roster Teeth reveló un primer vistazo a Recorded by Arisal, una serie original que se estrenará el 13 de julio. Aquí seguiremos a una chica al borde de la edad adulta y en la búsqueda de la carrera de sus sueños, que está súper impaciente por empezar sus viajes al exterior y así grabarlos para su blog personal. Y hablando de estrenos, Cartoon Network finalmente confirmó una serie completa para los cortos animados de The Heroic Quest of the Valiant Prince in Badeau. Esta animación es creada por los animadores daneses Christian Boving Andersen y Eva Lee Wahlberg quienes comenzaron sus carreras de animación en la exitosa serie El Increíble Mundo de Gombal. Aquí se cuenta la historia de Invado, un joven príncipe que se ha embarcado en una búsqueda épica en Eagle Mountain, en busca de la legendaria Golden Feeder. Acompañado por su escudero y su mejor amigo Bert, viajan a través de los cinco reinos, encontrando rivales, criaturas mágicas de cuentos de hadas y un montón de criaturas raras en el camino. Aún no se posee una fecha oficial de lanzamiento, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Volviendo a las plataformas de streaming, Netflix tendrá una nueva serie animada llamada Dead Endia. Si recuerdan bien, anteriormente en mi video de pilotos cartoons les hablaba sobre Dead End, un corto animado de cartoon hangover. Si deseas verlo, puedes checarlo en las tarjetas de información. Esta animación se encuentra basada en las novelas gráficas del galardonado creador Hamish Steele. La serie seguirá las aventuras de Barney, Norma y un perro mágico parlante llamado Puxley, quienes tendrán que equilibrar sus trabajos de verano en la casa embrujada del parque temático local mientras luchan con las fuerzas sobrenaturales que habitan dentro de ella. La misma se producirá en el estudio Blink Industries en Londres y se estrenará a nivel mundial en Netflix en 2021. Para finalizar... Disney Channel ordenó una tercera temporada de Amphibia, incluso antes del estreno de la segunda temporada. En esta nueva temporada se estrenará como parte del nuevo bloque de programación de animación del sábado por la noche de Disney Channel este verano que también incluirá por cierto nuevos episodios de Big City Greens así como nuevos episodios de The Old House. A medida que avanza la segunda temporada, Annie y los Planters están en una búsqueda para desbloquear los misterios de la caja de música mientras abandonan los acogedores confines de Wardwood hacia la lejana ciudad de Newtopia. En su viaje visitarán lugares nuevos y exóticos, descubrirán secretos ocultos y experimentarán reuniones inesperadas mientras continúan buscando la manera de llevar a Annie a casa. La nueva temporada incluirá un homenaje al éxito de Disney, Gravity Falls, con voces invitadas interpretadas por el creador y productor ejecutivo de la serie, Alex Hirsch. El estreno de esta nueva temporada se encuentra pautado para el día 11 de julio. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.